Cómo, eh, cómo dice usted? cómo está? Hola, cómo está? Hola, cómo está? Hola, cómo está? cómo está? Hola, cómo está? Hola, cómo cómo está? Hola, no, aquí no hay cubilete a hacer. Eh. Está, sucia, eh. esto... No hay nada, ni cubilete en trineo, ni nada. No, no, aquí los cubiletes son de <ríe> hielo. Es cubo de hielo, es lo que hay aquí. Aquí no hay otro cubilete que no se <ríe> Aquí hay mucho cubo de hielo, que no tienes en cubo ahora, porque yo no sé qué va a hacer con la corriente. Ya ni hielo se va a poder hacer. No, <ríe> <ríe> no, no, no, te preocupes. Aquí el tema es... Yo, yo pongo al agua tibia. Yo me tomo la botilla, eso no es el lío. <risa> ¿Tú crees que pongamos un cubilete por aquí, por, ya, por internet? Hay que buscar una opción porque este 2020 fue malo para eso y ahora se inventó esta historia del internet. La gente hace fiesta por internet. ¿Qué mala que nosotros jugamos un por internet? Esta pandemia ha venido a enterar a la gente. Pone mal a la cabeza a la gente. Ya, ya, ya. Está bien. Bueno, vas a tener que confiar en mí. Porque todo lo que te van a salir, vas a, ser, vas a ser gallego. Todo lo que te van a salir, va a ser gallego. Voy a tirar por ti. Oño Eloy, qué mala suerte has tenido. La madre sale en no, no, te preocupes. Yo voy a confiar en ti porque de todas maneras hay que tener confianza en la gente, hay que tener confianza en el interlocutor y de todas maneras yo voy a dialogar contigo. Hay gente que no tiene confianza en que dialoga con ellos. No, pero no importa. A mí me toca confiar, no me toca de otra. Así mismo, así mismo. Yo, Si nosotros hemos confiado la vida entera, hemos confiado la vida de nosotros entera, a persona que nunca la habían ni nos han preguntado... Que van a hacer con nuestras vidas, así como yo no voy a confiar. Gente, y además, nosotros nos preparamos la vida entera para dialogar con todo tipo de personas. No, eso sí es verdad. Es que lo no, que pasa que hay gente que no quiere dialogar con nosotros. No, eso sí está claro. Realmente hay gente que no nos quiere ni ver, pero, pero bueno, que un poco yo no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es lo que hago, que es no saco la casa. ¿Entiendes? Yo no saco la casa. Yo tiendo, yo tiendo con la puerta cerrada. Yo tiendo, o sea, yo saco así un brazo. Entiendo, entiendo. Porque imagínense, pero bueno. Dejame por el tiro un momentito. Dime, dime, dime, me salieron tres Q, no quiero ni hablar de eso. 3 Q, nada, no, pero estás bien, el feminismo se está imponiendo. Eso es lo importante. Yo, compadre, yo nada, yo quería jugar un poco de cubilete y conversar contigo sobre un tema que ha sido recurrente en los últimos días. Y ha sido el tema de si es posible... Y necesario dialogar en Cuba. O sea, esto que nosotros hacemos, básicamente, riéndonos y jugando cubilete, yo creo que sería bueno convencerlo en Cuba, ¿no? Por varias razones. La primera, porque no solo yo creo que sea necesario, sino porque también se han cerrado las puertas para eso. Desde muchísimos frentes, ¿no? Hay mucha gente que entiende que el diálogo no es una solución para Cuba, que Cuba lleva una solución diferente, una solución mucho más radical, que pase por la ocupación de espacios públicos, que pase por por un estallido social determinado, y hay gente desde el gobierno que solamente quiere dialogar entre ellos mismos, ¿no? Que eso básicamente no, no es un, un diálogo, ¿no? Y yo lo que quería conversar contigo era eso, ¿no? Eh, nosotros que al final de la jornada nos pasamos la vida con las articulaciones doliéndonos, y ahora que hasta las articulaciones, los intentos de articulaciones son complicados, eh, a mí me gustaría que conversáramos eso, ¿no? Un poco tu perspectiva y la mía con relación a al diálogo y lo, que, y lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? En Cuba, en las últimas semanas del 2020, que yo creo que no es otra cosa que un intento de la gente por dialogar. Un intento de la gente por dialogar en dos sentidos, ¿no? Por dialogar con el gobierno y por dialogar entre ellos mismos. O sea, yo soy de los que cree que la, la ciudadanía cubana, antes de dialogar con el gobierno, necesita dialogar introspectivamente. Necesita dialogar hacia adentro, intentar encontrar... ...espacios comunes, intentar encontrar consenso, intentar salvar eh, diferencias, y eso solamente pasa por el diálogo. Entonces yo creo que lo que se ha, lo que se ha propuesto como, un, como una dirección unidireccional, o sea, como, como algo unidireccional, básicamente eh, lo que tiende es a hacer un diálogo mucho más abierto, ¿no? lo que necesita es ser un diálogo mucho más abierto lo que necesita básicamente es que el diálogo se amplíe, que no sea solo una búsqueda de diálogo con el gobierno, sino que también sea una búsqueda de diálogos entre muchísimos cubanos que hoy pujan por Cuba, pero pujan desde espacios centralizados, que están permeados por ideología quizás, están permeados por maneras de pensar, están permeados también por, por mucha influencia y estigmatizaciones propias, sin necesidad de conocer a la gente, sin necesidad de profundizar en, el, en lo que la gente quiere, ¿no? Y, y yo creo que ese diálogo es posible, yo creo que ese diálogo es posible, o sea, ese primer diálogo entre cubanos es posible, es necesario, y es un, y es un paso previo al diálogo que tiene que producirse con posterioridad con el gobierno, con las instituciones, con lo que sea. Eh, eso, por supuesto, pasa por, por, por destruir muchísimas concepciones, ¿no? Y la primera, y ahí te voy a hacer una pregunta muy clara, y es, ¿tú crees que sentarse a dialogar con el gobierno sea reconocer al gobierno como un interlocutor válido y eso demerite el diálogo en sí mismo? Bueno Eloy, yo creo que, como tú dices, yo creo que el diálogo es fundamental para cualquier democracia. Cuando yo hablo de diálogo me refiero a todo tipo de intercambio de ideas eh, a todos los niveles. Por lo tanto, el diálogo es fundamental a nivel de las relaciones internacionales, del bilateralismo, de las de la relaciones entre los estados. El diálogo es fundamental al interior de la sociedad civil, al interior de una institución eh, cualquiera, de una empresa hasta una familia. Eh, sin diálogo eh, no se avanza mucho, porque todos son interpretaciones de un sujeto que, que empieza a actuar eh, sobre los otros y las otras sin, sin tomarlos en cuenta, sin escucharlos en ningún momento. Por lo tanto, el diálogo parece básico. Si lo llevamos a plano eminentemente político, el, el diálogo se convierte en un, en un requisito. No puede haber democracia sin diálogo. Si nos llevamos vamos entonces un paso más y llegamos a la Constitución cubana, podemos decir, no puede haber democracia socialista, que es el nombre de nuestra democracia, sin diálogo. Incluso yo creo que se puede encontrar al diálogo a nivel constitucional, en nuestro máximo texto legal, allí, descrito de alguna manera, con otras palabras, que no es diálogo, porque diálogo no es una palabra eminentemente jurídica, sino más bien sociopolítica, cultural. Por lo tanto, cuando hablamos de, de diálogo, estamos hablando de un elemento básico de comunicación dentro de la sociedad eh, humana, y entonces me parece que en política es imprescindible el diálogo, y la Cuba de hoy, eh, parecía, yo pensé que estaba un poco más preparada para el diálogo de lo que ha demostrado. Las peticiones de diálogo como que tú has explicado, que has descrito rápidamente ese resumen que hiciste de, de los últimos momentos del 2020, los últimos dos meses sobre todo. Esas peticiones de diálogo que han salido del sector de la, del arte y la cultura cubanos y, y después de otros sectores intelectuales y de muchas personas en general de la población, me parecen muy legítimos. Y también me adelanto ya a decirte la pregunta específica que hiciste. De, eh, a mí me parece que, que dialogar con, con el gobierno, dialogar con instituciones estatales, no, no es más que, que respetar la institucionalidad del país. con Una constitución que tiene un año de vigencia, me parece también realmente absurdo no tomar en cuenta que esa constitución, sea como sea, alcanzó un 80% casi de apoyo popular de la población electoral en el país. Y por lo tanto, yo creo que, que ese respeto no está dando ninguna respuesta de antemano, sino que está hablando con un interlocutor que es fundamental. Si es fundamental entendernos a nosotros mismos y hablar horizontalmente con todos los sectores posibles de la sociedad cubana, como tú dijiste, es también importantísimo hablar dónde están las producciones de políticas públicas, las creaciones de, de ideas que afectan directamente a millones de personas de, un, de, un solo, de una sola decisión en un solo instante, y por lo tanto que, que los tomemos en cuenta para el diálogo me parece un ejercicio cívico y democrático que no significa que estemos de acuerdo con todo lo que se produce desde el Estado, como tampoco estamos de acuerdo con todo lo que se produce desde la sociedad civil. Por lo tanto, no es un reconocimiento de la verdad en ningún lado, de, de, la, de esa balanza o de ese equilibrio, sino sencillamente tomarlo como un interlocutor no solo válido, sino legítimo e importante. Entonces, a mí me parece que ahora mismo... Hay que seguir haciendo esfuerzos por, eh, ahora creo yo que más que nunca romper con una barrera que no imaginamos, que son las barreras que se han producido al diálogo. Cuando deberíamos estar eh, usando toda nuestra energía en resolver problemas de la nación, estamos hoy enfrentando un enemigo emergente, que son, son los enemigos del diálogo. Es decir, las personas y las instituciones que se enfrentan al diálogo, y también grupos eh, con diferentes niveles de estructuración, que se enfrentan al diálogo, se están enfrentando a, a un primer pedaño del asunto que impide que podamos profundizar en problemas. Porque tenemos que resolver una cosa que es eh, un incidental. Es decir, el hecho de pedir diálogo me parece en Cuba un derecho. La petición por sectores de la población cubana de diálogo, para mí es un derecho político. Un derecho político tanto local como eh, de toda la nación, a todos todo nivel, los niveles centrales del Estado, quiero decir. Es decir, es pedirle diálogo a un ministerio, me parece una, un ejercicio respetuoso y además responsable de cualquier grupo de artistas en específicamente en el caso de, de lo que sucedió a finales de año pasado la petición de un grupo de artistas intelectuales al ministerio de cultura de dialogar con los funcionarios más importantes de ese ministerio me parece muy muy respetuoso y además muy responsable muy consciente de la forma en que se estructura el estado cubano y de dónde pueden haber respuestas igualmente cuando un grupo de ciudadanos y ciudadanas piden a las instituciones del Estado, a la Asamblea Nacional, a las asambleas municipales, a los consejos populares, a los ministerios que son organismos de la Administración Central del Estado, cualquier petición que se haga a esas instituciones, está tomando en cuenta una estructura estatal que existe en el país y que debe responder y que debe hacer, eh, entonces, justicia de las peticiones populares. Porque todo eso es lo que hace que tenga sentido el Estado, si esto es un problema, si pedir diálogo, si pedir conversar, si pedir que se escuchen a personas, es un problema. Estamos mucho peor políticamente de lo que pensaba yo específicamente. Sabía que teníamos problemas, sabía que teníamos problemas de incomunicación intergeneracional, sabíamos que teníamos problemas de sucesión generacional en la política, sabía que teníamos problemas de comprensión de lo amplia que puede ser la democracia como concepción cultural, económica y política. Sabía que teníamos problemas de ideas de izquierda progresistas en el país, que hay un avance del conservadurismo, un avance de pensamiento reaccionario, un avance del pensamiento de derecha tapiñado en la burocracia, que a nosotros nos los achacan sin ninguna prueba. Y, y entonces yo, yo creo que, que esos son problemas mucho más graves, pero no imaginé que iba a ser tan difícil plantear algo tan responsable y serio como eh, un simple diálogo. Ay, mi hermano, yo te voy a decir lo que yo creo también, ¿no? Eh, yo lo que creo es que el diálogo es el camino menos traumático para poner en evidencia al poder cubano. Eh, hay muchos mecanismos que hay mucha gente está pensando, ¿no? Y, y yo vuelvo, yo insisto en la idea hay mucha gente que entiende la utilización de los mecanismos institucionales, la utilización del derecho, como un mecanismo que lo que hace es reconocer la, o legitimar al Estado cubano como un interlocutor válido, como un gobierno legítimo, y hay que partir de algo, ¿no? Este, este es un, esta es una discusión que no solo se, se limita a Cuba, ¿no? Ahí, ahí mismo están empantanados los venezolanos hace ya 20 años, eh, en ese mismo debate, si es necesario participar o no en las elecciones, si es necesario no sentarse a dialogar con el gobierno, es exactamente, hay un sector dentro de la sociedad civil cubana que también comparte ese particular, y de ahí mi pregunta, ¿no? Pero yo soy de los que cree que el diálogo es el mecanismo menos traumático para poner en evidencia la esencia poco democrática de la clase de y yo digo menos traumático porque es muy fácil demostrar cuando se ejerce violencia sobre alguien el talante democrático del pueblo. O sea, el 27N se produce, entre otras cosas, porque el Estado respondió, y no tengo ninguna, ninguna, ninguna, ninguna ningún miedo a decirlo de esta manera, el Estado respondió violentamente a la acción cívica que estaba llevando a cabo el movimiento San Isidro en su sede en Damas 911. O sea, de intervenir con agentes de la policía una acción cívica que se estaba produciendo, además, en un espacio privado, es un acto violento en sí mismo. Y ese acto, además, acompañado por un acto de repudio en medio de una pandemia que hoy resulta ser que la explosión de la pandemia se debe a los actos y a las fiestas de fin de año y no necesariamente está ligado con estos actos de expresión popular gigantesca que se desarrollaron a lo largo de final de año también eh, en contra de estas propias acciones cívicas. Y dígase lo que pasó en Damas 955 el 26 de noviembre, dígase lo que pasó en casa de, de Iliana Hernández, ese acto de repudio que se le hizo frente a casa de Iliana Hernández con un montón de gente de la... De la, del Fajardo, creo, si no, si no recuerdo mal. O sea, son movimientos en que es muy fácil, porque son acciones violentas, son acciones eh, físicas, materializables en el espacio público, del de poder ejercitando ese poder político que tiene, y ejercitándolo violentamente. Esos son ejemplos que son muy fáciles de utilizar para demostrar el talante poco democrático o no, o las carencias democráticas de un sistema o no. Pero yo digo que es mucho más difícil utilizar el diálogo, porque el diálogo pone en evidencia directa al sistema. Eh, hay muchísimos ejemplos en ese sentido. Eh, ahí está, no sé, a mí no me gusta tampoco utilizar referentes para el caso cubano, pero ahí, hay, ahí está el caso de, ahí tienen a los polacos, que eh, el cambio de sistema se produjo a partir de una mesa de diálogo, que llamaron la mesa redonda también, una mesa de diálogo en la que participó el gobierno, en la que participó la oposición, en la que participó la Iglesia Católica como mediadora, básicamente, y también a un referente porque en los últimos días se ha hecho hincapié también en la posible participación de la Iglesia Católica como representante de la sociedad civil y mediadora de este conflicto y propiciando el, el diálogo. Y básicamente el diálogo lo que hizo fue poner en evidencia pública las falencias del sistema, la diferencia en el discurso, eh, la distancia que había entre la realidad y el discurso del gobierno. Y por eso es que yo creo que este sector que tú has llamado, que a mí me parece muy bien, es que es un sector eh, que lo que tiende es a una restauración eh, de otra cosa, que ni es socialismo, ni es capitalismo, ni es nada, es un autoritarismo que beneficia a una clase política determinada, se opone al diálogo, porque el diálogo los pondría en evidencia. Siempre está la posibilidad de que estos hechos eh, violentos en sí mismos, que pueden ser utilizados para denigrar el sistema, sean justificados. Ahí está el caso de Damas 9.55. ¿Qué se produjo? La violación de un protocolo sanitario, lo que permitía la intervención de las autoridades. Siempre. El Estado siempre va a encontrar una justificación legal para actuar violentamente en contra de la disidencia, para actuar violentamente en contra de, de quien le adversa, ¿no? Y ahí está entonces la expresión de por qué un acto de repudio. La expresión de un acto de repudio, la justificación es que es un acto popular, es un intento popular de la gente, de oponencia, gente con la que no está de acuerdo, y eso hay que respetarlos el gobierno, ¿no? O sea, siempre va a haber una justificación para esos actos violentos. Ahora, difícilmente va a haber una justificación para las incongruencias que públicamente se asuman con el diálogo. Y yo creo que eso es muy fácil, ¿no? Y ahí están entonces los sectores eh, reaccionarios, eh, reaccionario, ¿no? Los sectores que desde el poder se oponen a eso. Y no solo que se oponen a eso, yo creo que han generado toda una teoría para justificar el no al diálogo. Y ahí sí hay un problema también, ¿no? Es el uso de los medios de comunicación en función de denigrar, en función de demeritar, en función de construir una narrativa eh, que se oponga completamente al diálogo, que es una, una opción pacífica, una opción, ya tú lo has dicho, de gente eh, que, ha, que ha propuesto sus ideas abiertamente, y que eh, no necesariamente, yo sí soy eh, asentivo en este sentido, no necesariamente implica que usted reconozca, que usted eh, sencillamente diga yo entiendo que esto es legítimo o no. Simple y llanamente yo creo que es la utilización de un mecanismo pacífico que devela transparentemente y sin mucho conflicto, y pues, repito, conflicto violento, porque yo no quiero que la solución en Cuba pase por, por la violencia, no lo quiero, y por tanto tengo que imaginarme soluciones posibles a alternativas o, o alternativas no violentas y en este caso para mí el diálogo es necesario igual y, y repito yo sí te digo antes de que pongas tiro de nuevo yo sí creo que es un diálogo que tiene que empezar entre los cubanos y el 27 N eh, es una muestra de eso y San Isidro fue una muestra previa a menor escala yo creo que la diversidad expresada al interior del Movimiento San Isidro y la diversidad amplificada con el 27N es una muestra de que hay un montón de sectores de la sociedad civil que necesitan escucharse. Y no solo necesitan escucharse, necesitan conocerse para sobreponerse a esa maquinaria comunicativa, para sobreponerse a ese monopolio de la comunicación que tiende, que tiende a denigrarlo, que tiende a apartarlo, que tiende a dividirlo. Y ese ha sido el día a día de eh, un montón de cubanos durante muchísimo tiempo. Y por eso yo sí creo que el diálogo es un camino posible, es difícil, es muy difícil, pero también es mucho más difícil cualquier otra alternativa. Porque aun y cuando hay quien quiera des desconocer la legitimidad del gobierno cubano, hay una cosa que es muy cierta, el gobierno cub cubano mantiene un poder político todavía muy fuerte en Cuba centralizado con influencia, con influencia incluso en la vida privada de un montón de gente. Y eso no es eso eso es innegable. Por tanto, aunque usted lo entienda como un actor deslegitimado, usted tiene que reconocer que es un actor que está fuerte, que está vigente, que tiene poder, que tiene cierta y determinada institucionalidad y que tiene todo un aparato para construir una retórica hacia afuera de Cuba y hacia adentro de Cuba que apoya ese poder. Y eso es innegable. Y por eso yo creo que el diálogo puede ayudar también a desmontar todas y cada una de esas cosas. Está bien. Voy a poner tiro por ti. Ve, ve pensando la, la pregunta que te veo que quieres, que quieres hacer. Pon tiro, pon tiro. Te va a salir mejor que un medio. ¿Qué salió, chico? Son los gallegos. cinco gallegos. Cinco gallegos. Yo no salgo del colonialismo. No, lo mío es colonialismo. Tú vas, tú, vas tú vas a construir un hotel en Cuba, mamá. Yo <risa> no, lo que sí quería preguntarte una cosa, Julio, porque todos los últimos días has sido víctima de eso mismo, ¿no? De esos sectores que se han ocupado de construir una teoría, yo creo que totalmente desacertada y además no puedo ni llamarle teoría. Yo yo cuando oigo hablar, y no tengo ningún miedo tampoco a mencionar nombre, porque ellos no tienen miedo de mencionar nombre tampoco, yo cuando oigo hablar a Javier Gómez, extraño un vertigo. Te lo digo sinceramente. Yo eh, leer a Javier Gómez, escuchar a Javier Gómez con esa teoría de la conspiración, a mí me... Yo extraño un vertigo. El hombre es el mío y yo, y yo cuando oigo a Javier Gómez a veces me, me desespero en ese sentido. ¿no? Yo, a mí me gustaría saber cuál es tu criterio de cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se sobrevive eso? ¿no? ¿Cómo se sobrevive esa, ese asesinato de, de carácter, ese, ese asesinato público, básicamente? ¿Y cuál es la mejor fórmula para eh, enfrentar eso? ¿no? Eh, bueno, primero no tengo ninguna fórmula. Segunda, que es un asesinato que no termina, porque, eh, que es un gran problema porque los asesinatos deben terminar. Es decir, yo lo que... Me queda falta que me digan qué, cuál es el día que me van a dar por muerto. Porque lo que no tiene sentido es que me maten todos los días. Eso no tiene sentido. ¿Será que piensan que es que me estoy moviendo? Y por lo tanto, tienen que rematarme, ¿no? Pero ya eso es otra cosa. Malevocía horripilante. Yo, a mí me parece que si hubiera diálogo, uno pudiera explicar el nivel de absurdidad y de injusticia de todo eso pero no lo hay, lo único que uno puede hacer es hacer este tipo de cosas que nosotros hacemos, eh, hablar con, entre nosotros, jugar cubilete, eh, enseñarle nuestro cubilete a la gente, nuestro juego, y hablar en serio, jugando como se hace en Cuba, y jugar, y, hablar, y jugar en serio, y hablar en broma, y todo lo que se puede hacer, que yo creo que todo eso hay que defenderlo también como una opción que tiene nuestro pueblo. A mí me parece que, que una de las cosas que se puede hacer, es precisamente usar el humor, usar el humor que, que es algo que nos pertenece también como pueblo. Es el humor que nos ha acompañado y nos ha permitido sobrevivir, resistir. Eso hay que hacerlo. Eh, el humor cada día sale con más dificultad porque sufrimos todo esto, hay que decirlo. Si lo que están esperando es que nos asustemos, yo eh, pienso que la mayoría no nos asustamos, pero sí nos decepcionamos fuertemente. Sí, sí sentimos mucha, mucho dolor por lo que se está haciendo. Hay personas que se han dedicado la vida entera a trabajar por Cuba, que están recibiendo ataques ligeros y así sin ningún tipo de fundamento. En mi caso, realmente todos los días quedo asombrado del nivel de, de odio que pueden manejarse cosas como estas de, de decir de forma velada o expresa que mercenario o contrarrevolucionario y cosas de estas me parece de verdad absurdo porque eh, por ejemplo esta esta tesis que se ha usado de que nosotros somos nos hacemos pasar por el centro eh, le decimos a la gente que somos izquierda pero que realmente estamos esperando el momento para girar a la derecha, esto que se ha hasta graficado en humor, en alguna prensa plana del país. Yo, yo quiero que alguien me explique realmente cómo funciona eso. Yo tengo 45 años. Toda mi vida he sido socialista, educado por una familia de izquierda, con pensamiento latinoamericanista, antiimperialista, pero yo nunca he visto esto como un mérito. Porque para mí la ideología no puede ser un mérito, como tampoco la orientación sexual es un mérito. Tú no, no, tú no pones nunca un diploma que eres heterosexual, por lo tanto no puede ser un demérito ser homosexual. Tampoco puede ser un mérito tu, tu, tu orientación político-ideológica. Porque eso es, es lo que tú escoges ser. Nuestro problema es que hemos visto como un mérito eso, y ha hecho que millones de personas hayan optado por decir lo que son sin serlo, para alcanzar gasolina, ladas, viajes, puestos. Son unos desvergonzados. Pero eso está más que descubierto, eso es doble moral, triple moral, a nosotros ya ha llegado la moral, perdí la cuenta de las morales de las personas. Entonces, evidentemente, cuando alguien dice que nosotros estamos esperando nuestro momento para girar a la derecha, yo quiero preguntarle a esa persona ¿para cuándo va a ser eso? Porque yo llevo la vida entera trabajando para el socialismo, y entonces ahora, de pronto, pienso y digo, ¿será que a los 80 años voy a dar el giro? Si yo a los 80 años doy el giro, eh, si a los 80 años es el momento en que yo voy a girar a la derecha y me da por morirme a los 79, entonces me van a contar como que no importa, el año que viene este se iba a ir para la derecha, o es que me van a contar como socialista la vida entera, o, me, o no me van a contar los años a favor del socialismo. Hace falta que alguien explique el nivel de descaro, el nivel de desvergüenza y de violencia que están ejerciendo sobre las personas con esas mentiras. Porque el problema está en que tenemos una vida, una vida dedicada a un sistema. Dedicada a un sistema como trabajando, siendo honestos y honestas, sin robar, eh, claro, diciendo nuestras ideas, polemizando, no estando de acuerdo, cumpliendo la constitución que dice que la democracia socialista necesita del ejercicio de la crítica y de la autocrítica. Lo que pasa es que aquí la constitución se han, se han limpiado con la constitución durante décadas y ahora de pronto quieren venir a decirnos a nosotros, contrarrevolucionarios, por pedir el diálogo. Por pedir el diálogo, que siempre ha sido un derecho político en Cuba. Mercenarios. Mercenarios sin ropa, sin reloj, sin agua por las pilas. De verdad. Con libretas de abastecimiento. Haciendo mandados el día entero. ¿Verdad? Y, y los mercenarios se dedican a eso, Eloy. Los mercenarios nos dedicamos a esto. A coger pelas, gacelas, los almendrones, criar hijos e hijas. A acompañar a nuestra familia. Sufrir cada uno de los minutos de nuestra de nuestra existencia, estando aquí sin recibir nada. ¿Qué? qué pasa? ¿Qué? ¿Somos mercenarios por cobrar un salario? ¿Por cobrar un salario de un medio independiente? ¿Es por eso que somos mercenarios? Entonces, eh, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque si alguien piensa que, que el dinero que viene de cualquier parte está hecho para la subvención está pensado en la subvención por lo tanto, si nosotros recibimos un dólar de alguien que alguna vez imaginó en un sueño de verano que eso era para subvención en Cuba, yo les digo que eso es una enfermedad de paranoia, ¿entiendes? Porque mientras nosotros con nuestra vida cotidiana estemos haciendo cosas a favor del diálogo, de la reconciliación entre personas en Cuba, hasta eso nos han acusado de contrarrevolucionario por pedir la reconciliación, Eloy. Hay gente que ha escrito, ¿de qué reconciliación están hablando? ¿De qué eliminación de discurso de polarización están hablando, Eloy? cuando eso ha sido contrarrevolucionario? ¿Cómo puede ser demostrado políticamente y teóricamente que pedir la reconciliación entre familias que están del lado allá de la Florida y aquí, que llevan décadas sin verse, o que llevan eh, décadas extrañándose, sin poder visitarse, con miedo, donde sí ha habido una enorme polarización. Aquí al interior de la sociedad cubana, donde personas han perdido el diálogo con sus padres, con sus abuelos, con sus abuelas, con personas de sus grupos de clase. Y les dicen que son unos carneros porque no se quejan o porque no protestan. Y con una enorme sensibilidad achacan a todo lo que pasa en el país, a que la gente en Cuba no se mueve y que no hace nada. A eso es lo que nosotros llamamos reconciliación. A buscar que la gente se entienda, que la gente entienda el dolor que puede haber en ambos extremos. Y que entienda otra cosa más básica todavía, hoy que es el derecho a pensar políticamente como le dé la gana a cada cual. Lo único a lo que no existe derecho es a los mensajes de odio, a, a, a, a practicar ideologías excluyentes, racistas, xenófobas, asesinas, genocidas. Fuera de eso, es como si ahora, Unidas Podemos en España dijera que no se va a reunir con Vox o con PP, porque sencillamente esos, esa gente son derechas y que no van a hablar entre sí. ¿Y qué hacemos entonces con los miles de parlamentos que hay, y los miles de ambientes y espacios de deliberación en el mundo, de la política en el mundo entero, incluida América Latina, que son diversos, donde personas con ideologías extremas hablan ahí, y se tienen que poner de acuerdo, o sencillamente aceptar la democracia de las mayorías. Es esto que nosotros estamos pidiendo, de conversar entre nosotros, y de proponer diálogo y de pensar democráticamente, no puede haber democracia si la única forma de comprar algo es haciendo 12 horas de cola todos los días. ¿no? Eso no lo inventamos nosotros, lo inventaron los griegos. Por eso es que nosotros hablamos de la renta básica universal, de que la gente se conecte de nuevo con su actitud de son político de su actitud de, de ciudadanía, su actitud cívica de participar en política, de ser parte del agora, del foro, de estar presente. En Cuba existen prejuicios del el uso de la ley, que son primitivos. Nosotros estamos hoy luchando contra, no molinos de viento, estamos luchando contra dinosaurios. Estamos pidiendo diálogo y nos hemos, hemos descubierto que las personas estaban dentro de las cavernas y no entienden lo que esto está diciendo. Cuando usted pide diálogo y del otro lado te gritan mercenario o contrarrevolucionario, la enfermedad es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Sin pruebas, difamando calumniando, injuriando, yo sí tengo pruebas de que eso sí es contrarrevolución. Porque en la historia de la humanidad, cerrar esas puertas, eh, hacer que se extingan grupos de personas, atacar violentamente con los, con los medios de difusión en sus manos, todo eso sí puede frenar eh, el movimiento, el progreso, la revolución, la reforma, el cambio, la transformación social. Por lo tanto, ¿a qué, a qué cosa se...? Que el ejercicio que se están haciendo en los medios de difusión masiva oficiales en el país de, de la, la, la verdadera, la post-verdad que se ha convertido en la post -política, porque están diciendo que están siendo atacados periodistas de la prensa eh, oficial en el país porque aparecen memes, porque la gente los critica cuando las personas en Cuba pueden ser censurados en su persona, expulsados de los centros de trabajo, detenidos, interrogados, regulados, es decir, impedir, se le puede impedir la salida del país, se puede, eh, se ha censurado a personas por su orientación sexual, por la identidad de género, se ha, eh, se ha atacado al feminismo, se ha atacado a los animalistas, y entonces Dos memes y tres críticas en las redes sociales a periodistas por hacer mal su trabajo, por mentir, por exagerar, por desgiversar. Eso es bullying. ¿De dónde salió que el bullying puede ser de abajo para arriba? ¿Alguien ha visto alguna vez bullying de un niño pequeño a uno de secundaria básica? ¿Es posible hacer bullying un niño de cinco años a uno de pre? ¿Es técnicamente posible el bullying de abajo para arriba? ¿O el bullying es un abuso de poder? O es un abuso en toda la línea. Eso será otra cosa, como tampoco puede dar golpes blandos el pueblo. Los pueblos no dan golpes blandos. Los pueblos piden cambio, se mueven, hacen huelga, se legitiman a sí mismos con sus actos. Pero los pueblos no dan golpes blandos. Yo no sé ni cómo se hace eso. Yo sí veo un síntoma contrarrevolucionario en lo que están haciendo cuando mienten, cuando tejiversan, cuando nos atacan que es que todo el tiempo citan manuales de la CIA. Yo estoy convencido de que les ha hecho daño leer tantos manuales de la CIA. Yo nunca en mi vida he leído eso. Cuando ellos leen manuales de la CIA, yo leo Platero y yo. En Platero y yo no se encuentra nada de cómo dar un golpe de estado en Cuba. No estamos de acuerdo con golpes blandos, con golpes duros. A mí me gusta el bolseo, en la escuela cubana de bolseo, pero son golpes de verdad. Y con un árbitro, golpes blandos, ¿qué golpes es ese? ¿Cómo se hace eso, Eloy? Nosotros somos gente que es a lo que ha estudiado Derecho. A los 29 años yo tenía, ah, había pasado mi, mi, mi vida entera leyendo libros. Hemos pasado la vida entera sin reunirnos con un oficial, ni de la seguridad, ni de la CIA. Yo no sé ni cómo se empieza a hacer eso. Las miles de personas que están siendo atacadas en Cuba, como que si están apoyando golpes para acá, golpes para acá. ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace eso, Eloy? ¿Cómo se hace eso? Ah, porque somos marionetas. Ah, porque nos metieron un chip en la cabeza. Es porque nos llevan. Entonces nosotros cuando estamos llegando ahí al golpe blando es que nos damos cuenta que nos están llevando. Es decir, cuando yo voy a comprar el pan de la libreta también soy marioneta. Cuando me monto en el B14 también soy marioneta. O soy marioneta nada más cuando voy a hacer algo que no les gusta. Cuando yo iba a las campañas de frío a recoger papas a las 2 de la tarde bajo el sol. O cuando ayudé a construir la UCI. Fue porque yo era una marioneta. O es que en ese momento todavía no lo verá y después busqué mis hilos para poder ser marioneta y poder estar más tranquilo yo de marioneta, marioneta mercenaria. Es eso. Es así como funciona la política. ¿En qué momento de la vida es que nos vamos a girar a la derecha cuando hemos sido toda la vida de izquierda y toda la vida hemos pensado que sin democracia no puede haber socialismo? Mira, Eloy, me voy a morir diciendo sin democracia no hay socialismo. La derecha en Cuba tiene derecho a hablar. Los opositores en Cuba tienen derecho a hablar. Entonces, en algún momento esa lección tiene que ser aprendida. Porque no puede haber democracia solo para algunos, como tampoco los derechos son solo para algunos. Pero eso, un día tú y yo vamos a hablar, vamos a jugar cubilete nada más que hablando de para quién son los derechos. Porque me tiene un poco confundido la manera en que se habla y se piensa los derechos humanos en el país. Los derechos no son para un grupito de personas. Así que mira, mira él, ahora sí, roba de show. No, <risa> a mí más que nada, yo te escucho hablar y, y me da, me da mucha, mucho sentimiento, ¿no? En amplia medida, entre otras cosas porque yo sé que lo dices sinceramente, ¿no? Y asimismo, también pienso en que este es un momento en que lo único que se ha hecho es expandir la discriminación, ¿no? Eh, yo siento que hay un grupo de gente que ha, que ha sufrido esa discriminación durante muchísimo tiempo en Cuba, y tú los mencionabas, ¿no? La posición cubana necesita ser escuchada. Los disidentes cubanos necesitan ser escuchados. Y hoy lo que se ha producido única y exclusivamente es ante un gobierno, ante una clase política que se siente presionada por un sector que no la había adversado directamente antes, pues lo que hace es expandir la misma discriminación que había reproducido durante 60 años de maneras distintas, más, menos violentas, más, menos solapadas, pero que se había reproducido con eso que conocimos en los 90 como posición tradicional, muy vinculada, y de eso tendríamos que hablar también, del, del tema de eh, si es realmente posible considerar a alguien como mercenario única y exclusivamente por el financiamiento que reciba, esa es una discusión amplísima, porque ahí tendríamos que convencer entonces también de las posibilidades que tienen esas personas, no solo de financiarse al interior de Cuba con fondos públicos, sino de sobrevivir políticamente en Cuba. ¿Qué posibilidades reales tienen esas personas de sobrevivir políticamente en Cuba? Y esa es una discusión que tendremos que tener. Una discusión en la que yo no tengo un criterio formado completamente, en que tengo ciertas y determinadas guías, pero no tengo un criterio formado simplemente. Yo lo que sí creo que en los últimos tiempos lo que se ha producido es una ampliación de ese sistema discriminatorio impulsado desde arriba. Lo que se ha producido es estas personas que... Eh, que mantuvieran alguna relación conmigo, yo sea, yo yo pienso siempre en tu caso, ¿no? Una persona que se que se reconoce a sí misma como una persona de izquierda, una persona que se reconoce a sí mismo con ideas socialistas, una persona que trabajó durante muchísimo tiempo conscientemente por un país mejor, hoy de pronto es una persona eh, sometida a los tracismos. es una persona que sin importar todo eso sin importar la verdad de lo que dice es una persona que tiene que ser etiquetada de la misma forma en la que ha sido etiquetado todas esas personas durante los últimos 60 años y eso es y eso es muy llamativo y yo siempre hago y hago este llamado a atención los precios de Copelia no los definió el movimiento San Isidro qué cosa es contra revolución qué cosa es la revolución en sí misma los precios de Copelia, los precios de la electricidad, no los definió Cuba posible. Los precios de la electricidad no los definió el movimiento San Isidro ni los definió Daniel Ferrer. Los precios de Copelia, los precios de la electricidad, la reducción de la asistencia social a personas desvanecidas, eh, convalecientes, no lo hicieron los liberales o la, la oposición cubana que apuesta por un liberalismo de Estado. No lo hicieron esa gente. Lo hicieron el mismo gobierno, la misma clase política que se dice revolucionaria. Y en ese sentido, yo creo que hay una discusión pendiente. Hay una discusión pendiente. ¿Qué cosa es la revolución? ¿Qué sigue siendo contrarrevolucionario? Yo creo que es mucho más contrarrevolucionario eliminar la posibilidad de que viejitos puedan acceder a alimentos subvencionados. Que hablar de constitución, que hablar de, de diálogo, que hablar de cualquier cosa, eso es mucho más contrarrevolucionario. Y ese tipo de contrarrevolución no es impulsada por gente que adversa el gobierno, es impulsada por el propio gobierno. Y además justificada por el propio gobierno sin ninguna necesidad de justificación. Y yo creo que viene siendo el momento de eso. La reunión que dice Javier Gómez, que, que pasó en el 2004, que estableció toda esta idea de todo este golpe blando y toda esta estrategia de los Estados Unidos, en esa reunión no se determinó, que los precios de Copelia eran los precios de Copelia no se determinó la tarea de ordenamiento. No fue en la reunión del 2004. La tarea de ordenamiento es hoy el atentado más grande que hay contra la soberanía y la supervivencia popular. Y todo por una necesidad no explicada, no comprendida, yo creo que en un momento también desastroso. Yo creo que el tema de la tarea de ordenamiento no, no es la lógica económica que hay detrás de la necesidad de reunificar una moneda para la economía cubana, sino el hecho en sí mismo del momento en que se tomó una decisión como esa en medio de una pandemia, con una economía que, que, que ya no es economía, eh, y total, para imponer un paquete, eh, que yo digo que en toda regla es un paquetazo neoliberal. El que me diga a mí lo contrario, eh, eh, me estará metiendo mentira, no yo, yo lo veo de esa manera. Y un paquetazo neoliberal es lo más contrarrevolucionario que hay, utilizando el propio discurso del gobierno. No claro, es claro. Entonces yo no entiendo cómo perfectamente te puedan colocar a ti o puedan colocar a todas estas personas que durante 60 años han sido determinadas al ostracismo, eh, que también me colocan a mí. O sea, no solo tú, eh, eres tú porque has sido señalado con el dedo, por tu visibilidad, porque saben que eres una persona que ni tan siquiera yo el otro día pensaba, yo decía, bueno... Si han utilizado la usurpación de capacidad legal, y aquí voy a usar de, de, de, de propio derecho, han utilizado contra periodistas independientes la usurpación de capacidad legal como un delito a imponerles porque no son titulados de periodismo y por tanto no pueden ejercer el periodismo independiente. Y por eso hay periodistas en Cuba que han sufrido cárcel, que han sido multados, que le han decomisado lo, lo, los medios. ¿Cómo es posible que Humberto López, que tampoco es titulado de periodismo, de pronto sea galardonado por Lupe? como el mejor periodista del eh, sistema informativo de la televisión cubana como el periodista que tenemos que defender y ha sido ha sido galardonado porque ha sido la voz que se ha prestado para construir y manipular sin réplica toda una construcción comunicativa que lo que hace es eso expandir la discriminación hoy yo puedo decir satisfactoriamente que sí no recuerdo creo que Michael González Viver el director de tremenda nota en algún momento fue encausado o intentado encausar por una usurpación de capacidad legal, o por lo menos fue amenazado por una usurpación de capacidad legal, porque Mike González Vivero no es titulado de periodismo. Y la titulación como característica o como requisito para el ejercicio del periodismo está superada por todo el mundo. Ya, ya el mundo entero dice que el periodismo es un mecanismo de expresión, de, de la libertad de expresión, valga la redundancia. Eso está más que superado. En Cuba seguimos con el tema de la titulación, arrastrando el tema de la titulación, y de pronto llevamos a planos estelares... A una persona que lo que ha hecho es manipular y mentir a partir de un conocimiento preestablecido que tiene derecho, mentirle a la población cubana, eso lo hemos premiado. Lo hemos premiado y por tanto están, es totalmente contradictorio, totalmente contradictorio y por supuesto totalmente contrarrevolucionario. Entonces yo creo que también hay un debate en ese sentido, no, no solo si el diálogo es posible, no solo los bloqueos al diálogo, sino cuáles son los marcos para nuestro diálogo, ¿entiendes? Porque a mí tampoco me convence el tema del presidente, o sea, por eso es que yo digo hay que hablar de revolución, contrarrevolución, qué cosa es, cuáles son los marcos para ese tipo de instituciones. Porque a mí tampoco me convence la tangana de parque trillo y el discurso del, del presidente que dice que es el restablecimiento de palabras de los intelectuales 2.0. Dentro de la revolución todo, dentro del socialismo todo, fuera nada. ¿Qué cosas son esos marcos? ¿Qué cosas son esos límites? Porque se expande y se contrae revolución y socialismo en la medida de sus intereses, y eso no es válido, eso no es válido, porque yo tengo derecho a existir, yo tengo derecho a sobrevivir, yo tengo derecho a expresarme, tanto como lo tienes tú, en el momento en punto en que eh, utilizas, y ahí vuelvo al, al, al a punto inicial, es de tontos negar que todavía mantienen un control y un poder súper excesivo, yo sigo diciendo que hay millones de cubanos que lo único que siguen viendo es el noticiero nacional de la televisión cubana. Aunque se lo crean o no, aunque cada vez sea más difícil sostener el discurso que se sostiene en el noticiero, siguen habiendo millones de cubanos que están expuestos única y exclusivamente a esa fuente de información. A esa fuente de información. Y son cubanos que viven en Guantánamo, que a lo mejor nunca han ido a La Habana. Y que no conocen a Julio Antonio Fernández de Estrada, que no conocen muy probablemente lo que escribe Julio Antonio Fernández de Estrada, pero sí conocen que el nombre de Julio Antonio Fernández de Estrada fue dicho en el noticiero. Y asimismo, como el nombre de Julio Antonio Fernández de Estrada, hablo del nombre de Luis Manuel Otero Alcántara, de Ileana Hernández, de Tania Bruguera, de todos los que han sido calumniados e injuriados en los últimos días en los medios nacionales. Y yo creo que ahí también eh, vale la pena eh, centrar y acotar. ¿Qué es diálogo? ¿Qué cosa es revolución? ¿Qué cosa es contrarrevolución? ¿Cuáles son los marcos de ese diálogo? Pero no son los marcos que ellos imponen, ¿no? Yo creo que, y vuelvo y repito, y esta es una idea que yo creo que está también en la, en la base de la concepción, no hay nadie que diga que los diálogos no pueden ser apoyados desde el espacio público. Hay gente que sigue creyendo, y yo también lo creo, que un mecanismo de impulsar el diálogo es la ocupación de los espacios públicos. Y de ahí... El intento del Estado cubano de controlar las calles. Las calles son de los revolucionarios. Ese es un eslogan instaurado por Fidel Castro y que ha sido también la base fundamental de, eh, de la acción de los aparatos de seguridad cubano. Cualquier intento de ocupar un espacio público ha sido eh, controlado, ha sido reprimido, ha sido, eh, sido señalado con el dedo, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que creo es que no hay ninguna contradicción entre el impulso del diablo y la, y la utilización, disculpen, del de espacio público con un mecanismo válido de expresión. Y ahí yo hago una salvedad. Yo no estoy llamando a nadie, yo no le estoy diciendo a nadie, tomemos la calle Pensilvania y vayamos al Capitolio. No es eso lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que no hay ninguna contradicción entre una expresión y la otra. Yo creo que para llegar a caminar en la calle Pensilvania, si hay alguna calle de Pensilvania en La Habana que nos conduzca al Capitolio, primero tenemos que ponernos los cubanos de acuerdo. Hay muchísimos cubanos que no estamos de acuerdo en muchísimos temas que son previos, necesarios, indispensables para poder transitar como un todo por la avenida Pensilvania. Y eso... Yo creo que no hay otra manera de hacerlo que no sea con diálogo. ¿no? Y, y empezando por lo que tú has dicho, hay extremos y extremos. Las polarizaciones son enemigas de los diálogos. Y yo creo que hay que superar las polarizaciones, porque lo que sí está claro de que el, el eslabón más fuerte dentro de esta cadena es el gobierno y la clase política que hoy se mantiene en Cuba. Es un eslabón fuerte, porque mantiene lo que tú explicabas el otro día también, yo creo que lo hiciste magistralmente. El poder público político esa gente lo mantiene. Y lo mantienen y por tanto son gente con las que hay que conversar, nos guste o no nos guste. Porque la otra manera, la otra manera que se impone es la forma que a mí no me gusta y en la cual yo no estoy de acuerdo. Yo no soy partidario de la violencia, yo no soy partidario de, lo, de, la, de la lucha armada como un mecanismo para lograr la independencia, para lograr un cambio en Cuba. Yo apuesto por el diálogo, yo apuesto por la reconciliación y entendido de la forma en que lo quieran entender. Yo creo que es indispensable sanear antes de cambiar, porque de lo contrario el cambio será traumático. Yo también se lo explico a la gente, yo le digo, cambiar sin haber saneado puede producir un cambio traumático. Hay mucha gente con mucho resentimiento, con mucho odio, con mucha, con mucha eh, rencilla eh, guardada hacia adentro, justificada o no, yo eso tampoco lo voy a poner en, en, en discusión, pero es preciso, es preciso intentar poner eso en los lugares coherentes para generar eh, sinergia, para generar articulaciones. Y yo creo que a eso sí eh, se le han opuesto tanto desde un extremo eh, de, la, de la polarización del extremo eh, hasta el otro extremo de la burocracia esta que tiende a una, a una modificación eh, Neoliberal, básicamente, ¿no? Eh, olvidémonos de las conquistas sociales, olvidémonos de las subvenciones, olvidémonos de todo eso, intentemos cambiar porque es necesario cambiar, ¿no? Y, y poner de nuevo la retórica de un enemigo externo, un financiamiento externo que nos impide. O sea, son retóricas que tenemos que salvar antes de poder llegar. Y yo sí creo que en ese sentido el diálogo es fundamental, aunque también entiendo que haya gente que entienda eh, lo contrario, ¿no? Yo creo que sí, que para empezar habría que decir si la revolución se reduce al Estado y vamos a usar como motivo de análisis o como prototipo para el análisis, equiparar revolución a Estado en el concepto de dentro de la revolución todo y contra la revolución nada. Yo creo que en ese caso el diálogo no va contra el Estado. El diálogo ayuda al Estado a subsistir democráticamente, que es la única forma legítima de subsistir un Estado en cualquier parte del mundo. Los Estados que subsisten contra la democracia son Estados de facto, porque son Estados que, de hecho, si violan la democracia, violan el Estado de Derecho. A violentar al Estado de Derecho, están violentando su propia legitimidad fundante, y entonces ya no son Estados legítimos, y son fácilmente probables también Estados ilegales. Por lo tanto, el diálogo es consustancial a no solo la democracia, sino al Estado en sí mismo. Y por lo tanto, en el caso de Cuba, a la revolución. Es decir, si es así y usted quita al diálogo ahí, entonces, eh, ¿cómo se entiende que, que pueda subsistir un aparato de poder tan complejo sin diálogo? Incluso lo necesita al interior de sí mismo. El diálogo, la reconciliación... Eh, tratar de acercar y de diluir los mensajes de los, los discursos polarizados, todo eso está sigue estando dentro del Estado, de lo, y es muy fácil de demostrar que todo eso sigue estando dentro del Estado, porque el concepto de Estado es muy amplio también, porque también está el sentido cultural de todo eso. Todos nosotros somos partes de, de una civilización humana que nace con el Estado como un elemento cultural adicional, que no concebimos nuestra vida sin ese aparato de poder complejísimo. Y por lo tanto, para nosotros eso es mucho más fácil de entender que cosas que son parte de nuestra naturaleza, desde el punto de vista biológico, físico, químico. Porque la política, esa política heredada culturalmente desde mucho menos tiempo, ya forma parte de nuestra vida diaria y de nuestra reproducción política, material, espiritual y de todo tipo. Por lo tanto... Eh, existe unos enormes vacíos en Cuba de formación política, de formación jurídica, que yo creo que también son consustanciales y que son la prueba del tipo de, de determinación de la ciudadanía que tenemos hoy. Es una, una, una ciudadanía desnuda de esos conceptos, que tiene poco entrenamiento de debate, poco con entrenamiento de comprensión, poco entrenamiento de tolerancia, de respeto, no hay enfoque de derechos en la administración pública cubana. Hay una incultura, no jurídica, sino una incultura propiamente de derechos humanos. Ese panorama a nosotros se nos olvida ahora, y lo hemos hablado muchas veces durante décadas y lo hemos profundizado realmente en los últimos años. Se nos olvida ahora porque tenemos una contingencia adelante. Entonces nosotros estamos ahora fajados con una piñata, dándole palo para ver si la piñata suelta algunos caramelos. Y se nos olvida que realmente no se trata de esa piñata. Se trata de un aparato acompañado por una cultura de dominación que para mí es capitalista y como tú dices ahora además neoliberal que nosotros que hace que ningún pensamiento progresista de izquierda cuando más radical trata de ser se encuentra con una barrera y la barrera es perfecta porque como se usan los medios de difusión masiva como uno como les da la gana incluso pueden hacer una campaña de política económica de choque incluso pueden acompañarla con la posibilidad de que un extranjero tenga 100% de, de, de propiedad, una inversión extranjera en el país. A la misma vez, y llamarle a todo eso revolución, y llamarle contra revolución a alguien que dude, que dude sobre ese proceso, o que diga que esa no es la vía. ¿Por qué no hablamos de socialización? ¿Por qué no le entregamos las fábricas a la gente? ¿Por qué no cogemos toda la gastronomía y se la damos a los particulares? ¿Por qué? Porque eso es propiedad privada. Bueno, es la propiedad de los pequeños propietarios. Esos. Ni Carlos Marx dijo que eso era contrario al socialismo. ¿Por qué no entregamos la propiedad de las tierras a la gente? No es como, no es solo liberar las fuerzas productivas para que caigan en las peores manos. No, no, no, vamos a dárselas a los humildes. Esta es la revolución de los humildes. ¿Dónde está? ¿Dónde está la posibilidad? En un país donde ni la huelga es legal. Donde no existen mecanismos de resistencia. La única resistencia. ...que se ha ejercido en Cuba en más de años, que es una forma de poder de, de, del republicanismo democrático, sobre todo romanista. Es decir, el exilio político y el exilio también económico es una forma de resistencia a un estatus quo. Y es una manera de responder a eso. Y es, eh, es brutal por el desarraigo, pero es muy efectiva, porque borras de un plumazo tu relación cívico-política con una institución o con una institucionalidad que tú no quieres respaldar o reconocer. Por lo tanto, es esa la forma. No se ha estudiado de esa forma, no se la ha interpretado de esa forma normalmente, no se reconoce el interior del país, tampoco en el discurso político, pero me parece que hay que tomar en cuenta de que ese ha sido uno de los motivos más importantes de por qué no hay una respuesta política cívica más eh, plural al interior del país. Y también ha habido también una cultura de aceptar que todo lo que se mueva debe ser reprimido. Y eso ha sido acompañado por millones de personas que han confiado legítimamente en un discurso de un Estado que tiene una historia, una historia de reconocimiento, que viene de una revolución social radical. Por lo tanto, ese Estado es heredero de esa legitimidad. Hay que entender que hay millones de personas que dicen todo eso tiene que ser cierto, todo eso tiene que ser eh, correcto. Pero hay personas aquí que estamos contando nuestra vida, buchito a buchito, de café amargo. ¿Cómo vamos a ser mercenario tomando café 50% chicha? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede ser contrarrevolucionario reproduciendo nuestra vida sin saber cómo resolver un bombillo? Yo no puedo cambiar una luz fría porque no hay dónde comprarla. ¿Qué? Eso me hace contrarrevolucionario. ¿Eh? Vivir así de esta manera, aceptar eso, ¿Ya? aceptar que, que el baño es con cubito que estar en una cola son cinco horas, que te puede alguien decir que usted no puede viajar. Y todo eso lo tengo que aceptar como parte de un sistema legítimo, bondadoso, que lo está pensando todo por mí. No, no, no, no. Lo más revolucionario es decir a cada cosa su nombre. Y decir, yo necesito transformar el mundo. La filosofía lo que ha hecho hasta ahora es interpretarlo. No, no, no. Hay que cambiar el mundo. Y cambiar el mundo no es solo alterar la naturaleza, transformar la naturaleza, transformarnos físicamente a nosotros, crear una, crear vacunas, la biotecnología, la tecnología, eh, no, la robótica, eh, no, no, no, no, están bien transformar la política, transformar las relaciones sociales, transformar donde hay injusticia, poner justicia, hacer que los millones de personas que no han tenido derecho a nada en el mundo, que han sido los ninguniados en el mundo entero durante civilización entera, Tenga un espacio. Revolución es lo que hizo Evo Morales, veniendo más de 3 millones de personas en la clase media de Bolivia en 12 años. Eso, sin amar tanto, tanta bulla. Entonces, eso nosotros lo tenemos que hacer como se hizo, como se hizo, pero fue la revolución cuando se alfabetizó. Eso es revolución. Alfabetizar es revolución. Y ahora hay que alfabetizar de nuevo. Entonces ahora yo digo que hay que alfabetizar y soy contrarrevolucionario. ¿Cómo se te ocurre? Sí, hay personas que son analfabetas aquí, en pueblos de Cuba, o, o no saben nada de política, o están cansadas de que en una universidad para todo, nada más que hablen de ciclones tropicales y de ajedrez. Ya basta ya. Ya basta ya, ya basta ya. El ciclón yo lo espero cuando venga. Ya ni una clase más de ciclones. Ya sabemos, Rubiera ya nos enseñó. Ya, entiendo, aquí todo el mundo en Cuba tiene que ser especialista en ajedrez y ni una clase de política, ni una clase de democracia, ni una clase de derechos humanos por televisión. Ah, porque no, de eso no hay en quien, quien hable. No, no, no, pongan a la gente, pongan a cualquiera de hablar de eso, aunque se prepare. El mismo Humberto que lo haga, cualquiera. El tema está, el tema está en que, Eloy, eh, nosotros, por eso tal vez es que no es diálogo no avanza porque hace falta también que las oiga, la gente oiga hablar claro y hablar claro duele cuando se habla claro duele. Y a mí me enseñaron que no hace falta estar ni tener un carnet ni andar gritando por la calle de lo que tú eres. A mí me cae mal eso. A mí me caen mal los, los asalticos a las aulas para interrumpir las clases, la perdedera de tiempo, la, la falta de seriedad. A mí me cae mal eso. A mí me dieron educación Ariana, De pesadez, esa pesadez, sí, sí, gracias, gracias, pero la silla de trabajar no es para quedarse dormido hoy. Y aquí el descaro está, está pelero, mucha gente perdiendo el tiempo y haciendo reuniones de 12 horas y haciendo que la gente se meta 12 horas en una cola. ¿Con qué país puede avanzar con, una, con gente que tiene que usar sus manos para trabajar y su cabeza para pensar 5, 6, 7 y 12 horas en una cola? ¿Te parece? Eso es posible. Eso se puede costear. Hay Estado en el mundo que pueda costear eso. ¿Has oído a alguien por televisión diciendo nos vamos a dedicar este año en el 2021 se erradica el coronavirus y las colas de Cuba? Porque la cola le ha hecho más daño que el coronavirus a Cuba. Lleva 60 años dando candela. Ah no, eso no es un problema. Eso no es un problema para nadie. Fue una parte de la cultura nacional. Cuando Fernando el Tío habló de la Ajiaco, en el Ajiaco estaba la cola. ¿En qué parte fue eso? ¿En qué parte fue eso? ¿Dónde fue que eso cayó? No aparece ningún libro aquí de antropología en el país y no hay una sola persona por la televisión que diga que las colas están acabando con la dignidad del pueblo cubano. Nadie lo dice, chico. Ah, seré yo que soy un anormal o qué cosa es esto? ¿Entiendes? ¿De dónde? ¿Por qué me preocupa a mí nada más? ¿No? Entonces, claro, compadre, entonces si es así, que me digan como no quieran decir. De que, que digan como quieran, ¿entiendes? Nosotros vamos a seguir Ah, si sí, sí quieren sentirse tranquilos, si sí sufrimos, sufrimos cantidad nos da tremenda tremenda encabronamiento. Sí, pero bueno, la vida es dura. Cada, cada cual haga la política como piensa. Pero que cumplan la ley, que la ley es para todo el mundo. Y yo sé lo que dice la constitución. Que miren bien, que nosotros tenemos forma de defendernos. Con tiro, mi hermano, para acabar esta historia, porque vamos y a Ya dale candela a vos que, que nos van a votar hasta de internet. <risa> ya lo están tratando. No te, no te rías que ya lo estás Vamos a, ¿no? a hacerlo primero ¿sí? No te rías que ya lo estás atrasando tres te y... termina te Mira ese si internet contra está acabando los... Y echaste tres reyes Ah no, Pipo, no Bonanquía contrarrevolucionaria. No, no, no, si ya nosotros vamos a acabar Completo Ahora, ahora ¿Cómo que ¿Cómo